Vale, eh, pues nada, pero lo primero, muchas gracias por, por estar aquí, ¿vale? Entonces, lo primero que, que voy a hacer es, bueno, presentarme. Yo soy soy Bonlanda, trabajo en Plain Concepts, trabajo como desarrollador ágil. Eso creo, o eso quiero pensar. Otra vez es que lo que haga mi día a día haga unas más cosas. Sí. a ver ahora, a ver si podemos volver a intentarlo. Vale, pues eh, como decía, me llamo Ivonne, ahí tenéis mi Twitter, mi, mi correo, cualquier duda que tengáis durante la sesión, si da tiempo al final haremos una, un turno de preguntas, si no estaré durante todo el día también por, por aquí, por lo sea cualquier cosa que queráis, pues preguntarme acercaros, lo comentamos, si esto se podría hacer, si aquello no, bueno, cualquier cosa estoy a vuestra disposición para cualquier duda o comentario, ¿vale? Y si no también, pues a través del correo, pues me, me podéis preguntar cual, cualquier cosa, ¿vale? Eh, lo, lo primero es bueno, dar gracias a la organización, a Plain Concept por organizar este evento y a los diferentes patrocinadores que, que dan soporte a, a que se puedan hacer cosas como esto y a que podemos traer gente, pues también de, tanto gente de aquí como gente de, de fuera. Y lo siguiente es, pues, bueno, puedo comentar un poco lo que vamos a, o lo que he preparado para, para el día de hoy, ¿vale? Un poco la idea era hacer en estas 50 minutos que, que tenemos una revisión de si quiero montar un, una arquitectura IoT, qué cosas que tengo que tener en cuenta qué tecnologías puedo, me pueden interesar evaluar, qué aspectos tengo que evaluar a la hora de montar una arquitectura de IoT y demás. vale Empezaremos primero de menos a más, primero hablando un poco de qué, hace, qué es IoT, qué no es IoT, porque realmente el concepto de IoT es bastante, bastante genérico. ¿no? Entonces un poco también os quiero ubicar sobre qué es para mí IoT, en qué tipo de proyectos suelo trabajar, para que también un poco entendáis el background del que vengo y cuando hablo de... Pues, un poco en qué escenarios eh, yo me manejo, ¿vale? Un poco de... Oh, supongo que eso lo tendréis todos todo claros, ¿no? IoT, es, el concepto es súper sencillo. Es, tenemos cosas, tenemos, ¿vale? tenemos dispositivos con los que queremos comunicarnos. Ya sea una máquina, tenemos un wearable y demás. ¿vale? Tenemos miles de dispositivos. Cada día hay más y más dispositivos. De, con los diferentes dispositivos lo que queremos es sacar una serie de insights. Es decir, coger, analizar la información que cogemos de esos dispositivos para poder analizarla y a partir de ahí tomar una serie de acciones. ¿No? La idea es súper sencilla, ¿no? lo gente esto puede aplicar a muchas industrias. ¿Dónde aplica? IoT Everywhere. Es decir, ahora tenemos dispositivos, tenemos en todos los sitios. Tenemos en factorías, tenemos en coches, tenemos en wearables. Es decir, aplica, los tenemos en casa, Smart Cities. En todos los sitios que nos podamos imaginar, podemos trabajar dentro del concepto de IoT, ¿vale? Podríamos estar hablando lo mismo de una planta industrial trabajando con diferentes máquinas, que podríamos estar hablando con una band que íbamos a llevar en nuestra pulsera. Realmente, todo es IoT. Estamos hablando con dispositivos, estamos recuperando la información y haciendo cosas. Pero, lógicamente, no, no de la misma manera. ¿no? Digamos un poco lo que, lo que sí que viene es que todo eso que parece tan sencillo, como bueno yo cojo simplemente, me conecto al dispositivo, recupero la información y la mando pues, a la nube donde me interese, realmente no es tan sencillo. ¿Vale? Hay muchos dispositivos, hay cientos de dispositivos, miles de dispositivos, cada uno de su padre y de su madre. ¿No hay realmente un estándar de cómo nos comunicamos con esos dispositivos? ¿Vale? Pues a nivel industrial tenemos OPC Server, tenemos PLC, tenemos Modbus. Vete a saber cómo nos vamos a comunicar. Tenemos dispositivos a los que se puede hacer un hardware, dispositivos a los que va a llevar un software embebido, o en otros entornos vamos a tener máquina. Nos tenemos que empezar a preocupar de cómo securizamos todas esas comunicaciones. Dices, vale, tenemos una serie de dispositivos que vamos a... En coches, ¿cómo vamos, a todas las ¿cómo, eh? ¿cómo vamos a securizar todas las comunicaciones? ¿Dónde vamos a guardar la información que nos generan todos nuestros dispositivos, nuestros millones de dispositivos? ¿Cómo vamos a acceder a ella? ¿Cómo va a tener análisis en tiempo real? ¿Cómo le vamos a aplicar? Entonces, lo, que nos, lo que nos damos cuenta es que realmente todo de IoT no es tan sencillo como parece que podría ser. ¿No? Porque todos hemos tenido alguna vez un dispositivo, hemos puesto una barra y lo hemos conectado y digo, mira, ya, ya puedo encender y apagar una bombilla. Oh, perfecto. ¿Vale? Pero realmente luego no es así. Es decir, una, cuando estamos haciendo una aplicación empresarial o algo para, para poder desplegarlo en cientos de dispositivos y que llegan miles de usuarios, pues realmente nos tenemos que preocupar de muchísimas más cosas que solo que ser capaz de encender y apagar una bombilla, ¿no? Que es algo sencillo, ¿no? Digamos que un poco el enfoque que seguimos, o no, generalmente nos en PlayConce, es un enfoque. Eh, basado en nube, basado en Cloud Computing. ¿vale? Afortunadamente para nosotros lo que hay es que hay muchos proveedores que lo que están haciendo es invirtiendo miles y miles de dólares en soluciones de IoT. ¿vale? Entonces digamos que la gran mayoría de plataformas, en este caso Azure, que es con la que trabajamos nosotros, lo que está sacando es, o lo que tiene ya, perdón, es productos de plataforma como servicio y serverless especializados en IoT no es que vaya a desplegar en una application service, no es que vaya a desplegar en una máquina virtual y vaya luego pues, a poner mi solución. Lo que voy a tener son dispositivos pensados para simplificar lo que es el trabajo con IoT. La securización, el despliegue de el despliegue software de mi dispositivo. El cómo llevar esa inteligencia que podríamos tener en la nube al dispositivo. El cómo podemos almacenar toda esa información a la nube de manera escalable. ¿vale? Entonces, lo que vamos a tener es las ventajas de la nube, ¿no? Pues escalable, pago por uso, pagas, eh, ¿no? que eso aplica a cualquier tipo de aplicación que llevemos en la nube, pero eh, con productos focalizados en IoT o para IoT. ¿vale? Digamos que un poco empezando hablando de IoT, eh, los dos productos que vienen a la cabeza de Microsoft son eh, IoT Suite y Microsoft IoT Central. ¿no? Microsoft IoT Central es un producto de plataforma, es un producto SaaS. Si yo puedo coger mis dispositivos, puedo, puedo utilizar IoT Central, es estilo Office 365, si me vale, pues yo cojo, lo pago, hago pago por uso, lo empiezo a utilizar, lo conecto, entonces si la funcionalidad que me da hay IoT Central me vale, yo no tengo que desarrollar nada. ¿Vale? Yo no lo único lo que hago es utilizarlo. Yo voy a conectar mi dispositivo, los voy a... vamos a mandar la información a IoT Central, voy a tener ahí toda la información y se acabó. Pero en lo no voy a poder extenderlo, no tengo el control de, lo... de la infraestructura que hay por debajo, me es más difícil hacer una integración con otra aplicación de terceros, si no tengo el control de la información. Yo lo que contratando un servicio en la nube, que me va a permitir tener cierta funcionalidad con mis dispositivos. Luego también Microsoft tiene lo que se llama IoT Suite, ¿vale? Son una serie de aceleradores, ¿vale? Para que si queréis empezar a trabajar con soluciones de IoT, podáis hacer cuatro clics y ya tengáis una solución de IoT, pues de monitorización, de control remoto, de machine learning, que generalmente lo que viene bien es para aprender, ¿vale? Porque de manera rápida va a desplegar en vuestra infraestructura una serie de servicios que luego iremos viendo para ser capaz de recoger información, ser capaz de tener análisis, análisis de, de eventos en tiempo real, explotar la información, visualizarla. son que, aceleradores, ¿vale? Y lo que hay de por debajo, lo que están son servicios como IoT Hub, String Analytics, Time Series Insights, que ya ahora iremos viendo un poquito más en detalle, ¿vale? Generalmente mi experiencia es que IoT Suite viene bien, pues, en el momento que estás aprendiendo, ¿Vale? Pero realmente, un poco mi experiencia es que generalmente lo que puedes es a ah, seleccionar dentro de la gama de, de los productos de IoT que hay dentro de la plataforma, aquellos que mejor vienen para tu escenario. ¿Vale? ¿Qué escenarios se aplican de IoT? Pues, bueno, pues un poco lo que os decía antes, no IoT, pues en prácticamente todo, en todos los tipos de escenarios. Manufacturing, Consumer, tema Healthcare, Retail. Realmente aquí es donde, dependiendo del enfoque que tenga, voy a poder seleccionar unas u otras eh, tecnologías. ¿Vale? Porque podemos estar hablando lo mismo de IoT, podemos estar hablando todos de IoT y estar utilizando tecnologías completamente diferentes. ¿Vale? Porque no es lo mismo que una. ¿no? Bueno, por ejemplo, una lo que podría ser, tema de Industria 4.0, pues una refinería, una, una planta solar, una, una mea, metalúrgica. ¿vale? Yo soy de Bilbao, bueno, sé si lo habéis notado por mi gran camiseta del Atleti. Entonces, digamos un poco que en el norte, en el País Vasco y en el norte en general, lo que hay también es que se está poniendo mucho el foco en Industria 4.0. ¿vale? Entonces, ahí trabajamos con diferentes clientes dentro del concepto de Industria 4.0. Entonces, lo que aplicamos es IoT al sector industrial. ¿vale? Entonces, ahí trabajamos mucho con, con siderúrgicas, con refinerías, con cuerdas solares, para lo que es la recogida y la comunicación con todas las máquinas y ser capaces de luego a partir de la información que son capaces de darte llevarlas a la nube y empezar a tratarlas. ¿Vale? Entonces digamos aquí un poco lo que os decía, no es lo mismo hacer un wearable, ¿vale? Para desplegar un entorno retail que en un sector en un, en un ámbito industrial. Hay diferentes restricciones y diferentes condicionantes que tenemos que conocer. Bueno, esto es un poco que. Esto es un poco de publicidad, ¿vale? Un poco. Y es un poco bien el caso. Porque sí, bien al hilo, que no lo pensáis bien al hilo, ¿no? De cómo, cómo Bilbao, no sé si conocéis Bilbao, si habéis visto ahora en Bilbao, si habéis visto hace 20 años, lo feo que era Bilbao hace 20 años. ¿Vale? Una ciudad negra, una ciudad de, con mucha fábrica, mucha polución, y el, y el cambio total que ha dado Bilbao en los últimos 20 años, ¿no? O 30 años, ¿vale? Y ahora se ha convertido en una nueva, en una ciudad mucho más moderna, mucho más abierta al turismo, donde las industrias se están modernizando. ¿Y por qué viene un poco al hilo? Porque la... Las empresas están invirtiendo en mejorar sus procesos. Las empresas están mejor están invirtiendo en industria 4.0. Las, las empresas están invirtiendo en mejora de procesos. Las, mejoras de, las empresas están invirtiendo en inteligencia artificial. ¿vale? Que es aquí donde, vemos, nosotros, donde nosotros podemos tener muchas oportunidades para aplicar la tecnología a la mejora real de las empresas. ¿vale? Y eso es un hecho. ¿vale? Por ejemplo, uno de los casos con los que... Eh, ...que hace años que lleva trabajando... invirtiendo temas de IoT... ...es un caso, caso de éxito que está publicado... ...que es el caso de Acción Energía... seguro que todos conocéis Acción Energía... ...una empresa líder del sector de renovables... ...¿vale? con plantas solares... ...con aerogeneradores... ...biomasa... ...fotovoltaicas... ...¿vale? Y por ejemplo un caso de... ...un caso real es... ...la de esta planta de... ...de Portugal... ...donde son capaces... ...en una única planta... ...de llegar a recoger... ...90.000 métricas diferentes... ¿Vale? ¿Qué es lo que cambian es cada milisegundo? Entonces, estos IoT son capaces de conectarse a, a todos los paneles solares que tienen en una planta, recoger unas 90.000 métricas cada milisegundo, ser capaces de recogerlas, enviarlas y almacenarlas. ¿Vale? Estamos hablando de mucha información. ¿Vale? ¿Cómo la analizo en tiempo real? ¿Dónde la almaceno? ¿Cómo la exploto? ¿Cómo genero agregados? Esto es solo para una planta. Pero claro, no solo tienen una planta. También queremos tener el de todas nuestras plantas. Entonces, aquí se nos plantean ya diferentes retos. La verdad, desde el punto de vista de seguridad que os comentaba antes, pero también el cómo trabajar con este big data relacionado con el mundo de IoT. Elegir entonces, digo, bueno, pues cuál es la arquitectura adecuada, cuál es la arquitectura que debemos aplicar cuando montamos una solución de IoT. Vale, pues realmente lo primero es, ¿no? Esto es lo de primero de consultores. No hay balas de plata. Depende, ¿no? Es decir, realmente un poco lo que decía. Vamos a aplicar en cada momento las tecnologías que debemos en función de lo que queremos solucionar. No es lo mismo en la problemática que os acabo de comentar de una empresa como Acción Energía y sus plantas solares que si estuviese haciendo una solución de IoT para controlar un parquímetro. No es, esa, no es lo mismo. Sí que hay ciertas cosas que nos vamos a preguntar que son comunes, pero lo que no es para nada lo mismo. ¿Vale? Sí, que es cierto que tenemos ciertos componentes comunes. ¿no? Generalmente, lo que tú tienes en todos los elementos, vamos a trabajar con dispositivos de una u otra manera. Vamos a trabajar con un server, con PLC, con Modbus, con lo que sea, con lo que nos tengamos que comunicar. Vamos a recoger la información de esos dispositivos y de otras fuentes externas. ¿vale? Y lo que queremos hacer es almacenarlo, enviarlo a la nube. ¿vale? Entonces, ahí, donde, ahí es donde tenemos que montar nuestra un... capa de ser capaces de conectar. Opa. Ser capaces de conectar los dispositivos, ser capaz de recuperar esa información y luego ser capaz de esa información llevarla a nuestro almacenamiento en la nube. Una vez que tenemos una vez que somos capaces de enviar la información, generalmente empieza lo que se le llama el speed layer, que básicamente es analizar la información en tiempo real. ¿Cómo podemos hacer eso? Necesitamos un componente para ser capaz de recibir la información. Luego necesitamos, en tiempo real, ser capaz de analizar esa información. No estoy hablando de cojo lo almaceno en una base de datos y a partir de ahí voy a consultar la base de datos. No, no. Según llega esa información, ¿cómo puedo tener análisis en tiempo real? Por ejemplo, si la temperatura de un dispositivo en los últimos 10 minutos está por encima del 80%, generan una alarma. ¿Vale? eso es análisis de evento en tiempo real. Luego, lógicamente, lo que voy a querer es almacenarlo. Voy a querer tener almacenamientos donde puedo guardar la información a gran escala, en un coste razonable, para posteriormente aplicar análisis de esa información, ya sea análisis avanzados con herramientas tipo Machine Learning o eh, sistemas de, de Hadoop o lo que sea. Y lógicamente la, ulti, la última parte es la parte de, de visualización. ¿Dónde voy a visualizar esa información? ¿Qué herramientas de cuadros de mando voy a tener? ¿Qué? Lo que sea, ¿no? Y lógicamente un poco lo que decía, no es fácil. Vamos a tener que analizar, vale, ¿qué comunicación tenemos entre mis dispositivos IoT y la nube? Quizá puede ser que tengo conexión a internet o no tengo conexión a internet. Necesito, ¿vale? Porque igual estamos en un escenario parcialmente conectado. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos siempre a la hora de plantear una arquitectura es qué conectividad tengo entre mis dispositivos y donde lo quiera almacenar. Porque muchas veces lo que tienes que montar son arquitecturas parcialmente conectadas. Ser capaz de guardar en planta, por ejemplo, toda la información y cuando haya internet ser capaz de sincronizarla con la nube. ¿Vale? ¿Dónde se quiere explotar? Hay veces que una solución de IoT en el mundo industrial lo que es dos niveles también. Hay lo que es el tratamiento al primer nivel, que es el tratamiento en planta, y el tratamiento en la nube. El tratamiento en la nube me puede interesar porque agrego la información de todos mis dispositivos. Cuanto más información tenga, lo voy a poder ver de manera unificada y también voy a poder explotarla o tener muchos más datos más ricos para poder aplicar análisis avanzados. ¿Vale? Pero si la conectividad es mala, igual hay todavía un tratamiento en planta. Eso es parte también de... De la, de la, del diseño de la arquitectura y qué conectividad tengo ¿Vale? qué seguridad voy a aplicar cómo voy a desplegar esos dispositivos pensar que está, si estamos eh, manejando millones de dispositivos cómo los voy a desplegar cómo los voy a securizar cómo voy a asegurar que si hay un dispositivo que no quiero que mande información cómo lo puedo controlar ¿Vale? son cosas que me tengo que plantear ¿necesito análisis, análisis de evento en tiempo real? ¿sí o no? Igual no lo necesito, lógicamente. ¿Cómo lo voy a explotar? ¿Qué usuarios tengo de esa información? Porque yo tengo mucha información de dispositivos a ti. Pero ¿qué, qué quiero hacer con esa información? ¿Tengo ingenieros industriales que van a analizar la información? No los tengo. Solo quiero sacar cuatro KPIs. ¿Qué quiero hacer con esa información? Porque, lógicamente, dependiendo de la, de la de lo que quiera hacer la información y de los tipos de usuarios que tenga, lo que voy a tener que tener aplicar es herramientas diferentes para proveer a cada usuario de las herramientas necesarias para que puedan hacer su trabajo. ¿Vale? La parte de dispositivos. Generalmente el, el, el servicio por defecto con el que empezamos a trabajar es IoT Hub. Es el servicio por excelencia dentro del mundo Microsoft relacionado con soluciones IoT. No significa que siempre haya que utilizar este servicio, pero generalmente en soluciones IoT no nos equivocaríamos si empecemos a investigar por IoT, IoT Hub. Nos va a dar comunicación, comunicación segura a nivel de dispositivo con los dispositivos. Nos va a permitir desplegar en los dispositivos. Nos va a permitir comunicación bidireccional. AMQP, MQTT, HTTP. Soporta bastantes estándares relacionados con el mundo IoT. ¿Vale? Eh, nos va a permitir routing. que puede llegar la información, de según llega la información a mi dispositivo, a mi a IoT Hub, dependiendo de la información y dependiendo de ciertas condiciones. Poder hacer ciertas acciones. Por ejemplo, que se lance una Azure Function diferente en función de cómo me está llegando la información. Para hacer tratamientos diferentes en función de la información. Lógicamente, IoT Hub, servicio de plataforma como servicio, es totalmente escalable. Nuevo servicio, IoT Hub. Y tenemos este servicio de IoT Hub. Pago por uso, vamos a poder escalar en cualquier momento. Es decir, es un servicio de nube con las características inherentes que da cualquier servicio PASS de, de nube, ¿no? Y lo que nos va a permitir es gestionar millones de o billones de dispositivos de manera totalmente escalable, con un único servicio. Y la mayoría de elementos que nos vamos a encontrar relacionados con el despliegue, la escalabilidad, la recepción, nos lo va a dar. Pensar en un IoT Hub, en una especie de cola donde vamos a mandar la información. No, hace, no estamos haciendo nada con ella. Lo que estamos haciendo es ser capaz de recepcionarla, que era la primera parte que os decía, ser capaz de recepcionar esa información en la nube. También hay otra cosa interesante que nos va a dar, luego hay una sesión des destinada únicamente a esta parte, es la parte de inteligencia del dispositivo. ¿Vale? Porque claro, estamos hablando siempre de soluciones conectadas. Y bueno, pero claro, imaginaos que lo que estamos haciendo son IoT a nivel para coches, estamos llevando eh, y lo que queremos es que en función ¿vale? de la información que estamos recibiendo del coche, poder decidir algo. O imaginar un tren. También en un tren donde hemos puesto un, derando, estamos controlando las diferentes variables de un tren y lo que queremos es que en función del tramo en el que se encuentre ese tren, cambie la velocidad. Lo eso tiene que ocurrir rápido. No podemos depender de internet. No puedes decir, bueno, ya me ha dicho la nube que hace un rato tenía que haber ido a 20 km por hora menos. Bueno, no. Ya he pasado. Entonces muchas veces lo que necesitas es que cierta inteligencia que tienes en la nube, inteligencia artificial, machine learning, eventos en tiempo real, no ocurran en la nube sino que ocurran en el dispositivo. Llevar lo que es la inteligencia de la nube al dispositivo. Eso también es posible con IoT Hub. Nos va a permitir coger en, esa inteligencia que hemos podido crear en la nube, Machine Learning, cognit Servicios Cognitivos, Steam Analytics, e empaquetarlo, básicamente lo vamos a empaquetar en contenedores, vale para poder llevarlo al dispositivo. Y que todo eso lo tengamos en el dispositivo. Que en el dispositivo podemos estar recuperando la información, aplicando análisis en tiempo real, aplicando, recogiendo la información o, tra o tratando con, los, eh, con experimentos de machine learning, de inteligencia artificial. Y que todo ocurra en el dispositivo. ¿Lo necesitamos? Depende, lo tenemos. Dependiendo, de, otra vez, dependiendo de nuestra solución IoT, de qué queremos hacer, nos podrá interesar o no. Cómo leemos de los dispositivos, hay soluciones para dar y tomar. Si, estamos hablando de Hub pero no estamos hablando solo de soluciones Microsoft. Si, lo importante también es que la visión que tiene Microsoft es, bastante, bueno, el nuevo Microsoft es que es bastante abierto. Si, en la nube podemos estar trabajando con la nube de Microsoft, pero igual en cliente lo que les interesa es tener una solución open source tipo no de Red, vale, multiplataforma para poder leer de los dispositivos. Not de red por ejemplo, que nos va a permitir es de manera gráfica crear flujos. Quiero leer de OPC Server, quiero leer estos tags de OPC Server, una vez que los leo, quiero mandarlo a una base de datos que está en mi, en mi planta, también quiero mandarlo a Azure, quiero hacer lo que me dé la gana. Entonces, también uno de los temas importantes es la interoperabilidad. Porque usemos soluciones en la nube, porque usamos soluciones Microsoft, no significa que todo tiene que ser Microsoft, sino que también podemos interoperar con las herramientas Open Source que nos interese en cada momento. Por ejemplo, esto es Node-RED y a nivel de dispositivo podríamos estar desplegándolo en una Raspberry y a partir de ahí ser capaz de mandar luego la información a la nube o mandarlo una cola, a una cola RabbitMQ. ¿vale? Por ejemplo, antes hablaba de escenarios parcialmente conectados. ¿Qué pasa si la conexión a Internet no es todo lo bueno que podría ir? ¿Qué pasa si se cortan las comunicaciones? ¿Qué pasa si quiero desacoplar sistemas, recuperar la información y luego quiero mandarlo a una base de datos local, quiero mandarlo a la nube, quiero hacer X cosa. Pues muchas veces en planta lo que me puede interesar es una cola. Por ejemplo, una cola RabbitMQ. ¿Vale? Y RabbitMQ soporta MQP. Entonces, sin desarrollar nada, yo soy capaz de coger, implantar, mandar la información a RabbitMQ y que se sincronice cuando haya internet con IoT Hub. RabbitMQ soporta MQP, IoT Hub soporta MQP. Esa sincronización no la, es automática, hay internet internetes sincronizas y demás. Y me es completamente transparente. Volvemos a trabajar con soluciones open source y la nube, porque utilizamos protocolos estándar, ¿vale? En este caso AgriCoupé. Almacenamientos. Dice, vale, ya somos capaces, vale, ya te creemos, a IoT Hub, somos capaces de desconectarnos, conectemos de manera segura, somos capaces de seguridad a nivel de dispositivo. ¿Podríamos banear un dispositivo en caso de que ese dispositivo nos, nos esté dando problemas? Entonces podemos sacar auditoría de todo lo que nos están enviando, quién nos está enviando, podemos subir ficheros. Vale, dices, ¿pero dónde lo almacenamos? Sí, bueno! Porque bien, estamos recibiendo la información y ¿dónde lo almacenamos? ¿Cuál es el almacenamiento que mejor me viene? ¿Qué debo utilizar? ¿Un SQL, un SQL Server, un Data Lake, un Storage? ¿Vale? ¿Cuál es el almacenamiento bueno? ¿Vale? Pues no existe la anillo único del poder. Generalmente una solución de IoT lo que vamos a tener es Diferentes almacenamientos, diferentes tipos de almacenamiento. Y en función de, lo, de, cómo, de qué tratamiento qué explotación queremos hacer de los datos, vamos a tener uno o n almacenamientos diferentes. ¿Vale? No hay una única solución. Por ejemplo, dentro del mundo de IoT se habla de almacenamientos cold y almacenamientos es eh, hot. El almacenamiento cold está pensado para almacenamiento, almacenar la información de manera masiva durante años de manera escalable y a un precio razonable. Pero no está pensado para un análisis en tiempo real, para que podamos conectar una, una aplicación web personalizada que, que, que preguntemos y en un tiempo norm, razonable nos den los datos. ¿Vale? Entonces, generalmente, un poco lo que planteamos es, te podemos tener un storage o un data lake dentro del mundo Microsoft, de, dentro del mundo Azure, para almacenamiento de larga duración, pero igual estaríamos hablando de un almacenamiento tipo SQL tipo SQL Server con DB, u otras soluciones que hay para almacenamiento HOT. Para ser capaz de conectar una aplicación a ese almacenamiento y visualizar la información. Visualizar una gráfica, visualizar un KPI o lo que sea. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta qué tipos de almacenamiento tenemos. Generalmente una solución de IoT lo que vamos a tener es Storage o Data Lake. Data Lake es una versión más avanzada de lo que es un Blob Storage, lo ¿Vale? que nos va a permitir, por ejemplo, es seguridad integrada con el directorio activo. Imaginaos que estéis recuperando la toda la información corporativa de una empresa. Igual os interesa guardar toda esa información, pero luego a aplicar políticas de seguridad basadas en el directorio activo. ¿Vale? Que para que yo, por ejemplo, si estoy lanzando un experimento Machine Learning, solo pueda acceder a la información de la unidad de negocio de refinerías. Entonces, en esos escenarios, Data Lake me va a permitir eh, es esa integración con directorio activo vale Para poder sacar bueno, cuadros de mando Vale Sí, perdón Entonces digamos que un poco también depende Cómo vamos a querer explotar esa información Porque vale, almacenamiento de la restancia Blob storage, data lake Son los, los servicios por excelencia Para poder guardar un montón de información Y que permanezca ahí de una manera escalable Y barata vale Y podemos tener años y años de información No caer un poco el símbolo este de Diógenes de guardo todo lo que hay también es importante a la hora de guardar, no hemos entrado en ese punto, almacenar el que estoy guardándolo y por qué. Un poquito la calidad de los datos. O sea, no se trata solo de guardo, guardo, guardo, guardo. Sino, bueno, vamos a ver un poquito qué datos estamos teniendo y por qué los estamos guardando. También hay que hacer ese análisis de qué datos estoy guardando. Pero, luego ¿cómo lo quiero explotar? ¿Qué quiero? Unos, una, eh, unos cuadros de mando tipo Power BI, una aplicación tipo personalizada tipo Power BI, con grafiquitas, KPIs o quiero algo más de este estilo o quiero ser capaz de analizar las señales o quiero ser capaz de correlacionar la velocidad con la temperatura durante un determinado tiempo o quiero hacer un down sampling del valor de la temperatura de ese dispositivo en los últimos cuatro años ¿Vale? porque dependiendo de cómo hacemos el tratamiento hay diferentes tipos de almacenamiento ¿Vale? se habla mucho de lo que se llaman series temporales Dentro del mundo de IoT hay otro concepto que es, vale, ¿qué información manejo? ¿Y qué, qué tipo de información hay? ¿Cómo lo voy a querer explotar? ¿Quiero hacer esas gráficas que os enseñaba antes? ¿O quiero poder correlacionar la información? ¿Quiero poder hacer un sampling de, la, de una determinada métrica de los últimos dos años? Estoy trabajando con series temporales. Velocidad. Al final nosotros tenemos una serie de dispositivos. Esos dispositivos lo que nos van a dar es una serie de información. Velocidad, temperatura lo que sea, y esa información cambia en el tiempo. Entonces, generalmente se va cogiendo a intervalos regulares y se va mandando esa información a un almacenamiento, para poder, por ejemplo, luego logograficarla. Entonces, estamos hablando de series temporales. pensar en, en el escenario que os comentaba antes, de una planta solar que recupera métricas, 90.000 métricas cada milisegundo. pensar en la cantidad de información que tengo a lo largo de un año, solo para una planta. Pensar en múltiples plantas. ¿Vale? Estamos hablando de mucha información. ¿Vale? Entonces, muchas veces, cuando hablamos de mucha información, se habla de no SQL. Voy a guardarlo en MongoDB. Voy a guardarlo en SQL Server. Se ¿Sí pueden guardar mucha información. Error. Entonces, si estamos hablando de poca información, estamos hablando de un giga de datos, de dos gigas de un tera. Cualquier almacenamiento me vale. ¿Vale? Si estamos hablando de poca información, coger el almacenamiento, que más rabios de me da igual un MongoDB, un SQL Server, me da igual, que eso lo manejan todas. Y voy a ser capaz de consultar esa base de datos y ser capaz de graficarla. ¿Vale? El tema es, pero si estamos hablando de mucha información, estamos hablando de Big Data, ¿cómo grafico esa información? Un almacenamiento tipo MongoDB, un almacenamiento tipo SQL Server, se quedan cortos. Porque el problema realmente no es el ser capaz de almacenar grandes volúmenes de información, sino el ser capaz de recuperar esa información en tiempo real. Ser capaz de calcular un agregado, ser capaz de calcular un non-sampling, de graficarlo, y que eso sea en tiempo real. Es decir, que yo coge, quiero hacer una gráfica de este estilo, epa, y que sea inmediata. Y me da igual que, le, que haya seleccionado los últimos dos años de información. No quiero estar 15 minutos para ver esta gráfica. ¿Vale? Entonces, ahí están donde entran en juego las bases de datos de series temporales, que generalmente es una solución aplicada a soluciones de IoT, a arquitecturas de IoT. OpenTSDB, InfluxDB, Time Series Insights, ¿vale? OpenTSDB, InfluxDB, soluciones open source, ¿vale? Para eh, hay más bases de datos, para, tra para, tra para trabajar con bases de datos, con datos, series temporales, perdón. Time Series Insights, producto de Azure, de Microsoft, para trabajar con datos relacionados con series temporales. Entonces, tenemos bases de datos especializadas en este tipo de información. Entonces, a la hora de seleccionar, se dice, bueno, es que para almacenamiento de larga, estancia, de larga duración me puede interesar un data lake, un storage, pero es que luego igual necesito un InfluxDB, un intune open y luego igual necesito también un SQL Server para calcular ciertos agregados. Si es que mi solución de IoT puede tener dos o tres tipos de almacenamiento. Depende de lo que necesite, depende de cómo lo quiera explotar. ¿vale? Es que no sé cómo voy de tiempo. Vale. Que como tiro antes el Vale. Entonces digamos un poco, eso. vale, ya tenemos el hemos sido capaz de recibir la información, ya tenemos ahí IoT Hub. Somos capaces de almacenarla, la podemos tirar en Data Lake en un storage y luego lo que podemos es tener ciertas bases especializadas en función de la información que manejamos y cómo la queremos visualizar. Porque ahí está el... ahí está la diferencia, El cómo la queremos visualizar, el cómo la queremos tratar. Porque igual bueno, no lo necesitáis, porque no necesitáis explotarlo de esa manera. ¿no? Lo siguiente, generalmente, ya es la pata y decir: bueno, y ahora cómo lo exploto. Vale, yo tengo un montón de información, y ahora, cómo, cómo, ¿qué hago con esa información? ¿no? ¿Qué herramientas tengo para analizar esa información? ¿no? ¿Y cuál es la buena? ¿Cuál es la que utilizo? Eh, realmente, no hay, una, no hay una herramienta única, y va a depender otra vez de depende de lo que queráis hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y también va a depender mucho del background que tengáis en el equipo. Porque para hacer lo mismo, va a haber diferentes tecnologías. Podrían, vuelvo a lo mismo, Podríamos estar haciendo lo mismo y utilizar tecnologías diferentes. ¿Vale? Y sobre todo en el tema de análisis de datos. Una por excelencia, habl hablando de, de análisis avanzados, Machine Learning Workbench. ¿Vale? Lo que nos va a permitir, es una herramienta de, de, también de Microsoft, que nos va a permitir hacer experimentos de Machine Learning. Nos va a permitir conectarnos a diferentes orígenes de datos. ¿vale? Nos va a permitir hacer nuestros modelos en Python, que esos modelos no están atados para nada a ningún producto de Microsoft. ¿vale? Pero que nos va a permitir dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de Machine Learning. Porque muchas veces nos perdemos un poco en los modelos, que los gigantes son importantes, no lo voy a quitar la importancia que tienen. Es decir, hay que saber qué hacer con esos datos. Hay que saber el rol de Data Science. Es decir, vale, qué es... ¿Qué, qué modelos voy a construir, qué sistemas estadísticos voy a aplicar, qué algoritmos, etcétera, etcétera. Lógicamente hay que entender de todos los algoritmos y hacer tu algoritmo en Python o en lo que sea, decir, vale, cojo esta información y estoy haciendo un mantenimiento predictivo o una predicción de producción para ser capaz de, en función de, la, de los datos meteorológicos y en función de la producción que he tenido en el último año, predecir lo que, debería, lo que debería darme esta placa solar. ¿Vale? Entonces, eso se puede hacer, pero hay dos patas que no tenemos que olvidarnos. Vale, está bien el modelo, tenemos los datos, tenemos el modelo, pero hay dos cosas. ¿Cómo lo entrenamos y cómo lo produccionalizamos? Que son dos patas que a la hora de seleccionar las tecnologías tenemos que tener en cuenta. Primero es cómo lo entrenamos. Vale, porque dice, vale, yo manejo, eh, manejo mucha información, manejo lo que es Big Data, yo puedo hacer el experimento de Machine Learning en, en mi equipo, y lógicamente voy a poder hacer, entrenarle, a entrenar mi modelo... Usando la memoria de mi equipo. Pero la memoria de mi equipo es limitada. Entonces, generalmente, cuando manejamos con mucha información es... ¿Dónde voy a coger... ¿Dónde voy a entrenar esto de manera escalable? En la nube. ¿No? Entonces, hacer un learning lo que nos va a permitir es hacer el modelo. Lo vamos a poder hacer en nuestro equipo. Y luego vamos a poder decir... Mira, yo ahora coges si lo entrenas... En Docker. Ahora coges si lo entrenas... En Spark. Y me creas un clúster de Spark de 200 nodos. De 2 millones de nodos. ¿Vale? Lo que nos va a permitir la nube entonces es tener un sistema de entrenamiento, un ecosistema de entrenamiento, que solo lo vamos a tener mientras lo utilicemos, para poder entrenar nuestros experimentos de machine learning de manera escalable. Si vamos a trabajar en local, vamos a hacer nuestro experimento de machine learning y cuando necesitamos entrenarlo, tener una plataforma de entrenamiento, usaremos la nube. Y lógicamente solo tendremos esa plataforma de entrenamiento el rato que lo necesitemos. Pero yo digo, bueno, vale, ya lo hemos entrenado, pero ahora, ¿cómo lo produccionalizo? Es decir, ¿cómo hago que desde una aplicación yo pueda llamar al resultado de un experimento de Machine Learning? Porque, vale, si he hecho un experimento, está bien, tengo unos resultados también, me vale, tengo un informe, pero yo digo, no, no, yo quiero que según llegue la información, ¿vale? esa coger la producción real de mi huerta solar y poder compararla contra lo que debería estar produciendo. Para si está produciendo mucho menos de un determinado rango, me genere una alarma. Por ejemplo. Y eso, y eso que ocurre en tiempo real. Entonces quiero coger la información que me llega con la información que me dan mis experimentos de que deberían haber producido para tener alarmas en tiempo real. Entonces yo tengo que ser capaz de acceder en tiempo real a los resultados de mis experimentos. Lo que es produccionalizarlo. ¿Dónde lo puedo produccionalizar? En Docker, en la nube, en un SQL Server, en un Spark. Todo eso nos lo va a dar Machine Learning Workbench. Nos va a permitir tener un ecosistema donde haciendo los modelos con el lenguaje que, que conozcamos, poder entrenar y produccionalizar en la nube. Y todo de manera escalable. ¿vale? Ya sea basado en soluciones tipo Spark, ya sea en soluciones tipo Docker, o en la solución que nosotros queramos. ¿vale? Soporte diferentes, y lo también soporta soluciones on-premise, como por ejemplo, entrenarlo o produccionalizarlo en un SQL Server. ¿vale? También lo que vamos a hacer dentro de la nube es todo el ecosistema de, todo el ecosistema de Hadoop como servicio, H-Insight. Vamos a poder crear clusters bajo demanda. No vamos a tener que manejar esa infraestructura, lo que vamos a tener es como servicio. Vamos a decir, quiero crear un clúster de Spark, porque voy a trabajar con Spark, un clúster de 200 nodos. Tres clics, tengo mi cluster, pago por uso, cuando lo, pago, cuando lo necesito, lo elimino. ¿De qué depende muchas veces el uso de estas herramientas? Del background que tengan los equipos. ¿Vale? Yo igual no trabajo, yo puedo tener una solución y no estar trabajando con ninguna de estas soluciones. Oye, no, es que mi equipo ya trabaja con Spark. Digo, bueno, pues usa Spark. Que si tú ya sabes Spark, con Spark puedes tener el análisis de en tiempo real, puedes hacer procesos batch, puedes hacer machine learning, pues hombre, pues usa Spark. vale Y lo que nos va a permitir es, otra vez, la escalabilidad, la disponibilidad, y lo que te digo, crearlo solo cuando lo necesitamos. Porque muchas veces es, estamos recibiendo la información la estamos almacenando y hay veces que no necesitamos estar constantemente eh, accediendo a la información y bueno, lo que me interesa es que todas las noches lo que se calcula es una serie de agregados y esos agregados llevarlos a una base de datos relacional, relacional perdón, y nuestras aplicaciones solo estén accediendo a la base de datos relacional podemos automatizar podemos automatizar la creación del clúster, podemos lanzar los jobs que nos interesen, podemos sacar los agregados y mandarlos a una base de datos relacional y destruir el clúster Estamos pagando solo aquello por, por lo que necesitamos. Y eso no lo va a permitir la nube. No tengo que aprovisionar un servidor, no tengo que instalar 20 máquinas, no tengo que conectarlo, no tengo que... ¿Vale? Otra vez un poco aplicando los beneficios de una plataforma de cloud computing a soluciones de IoT y de industria 4.0 en general. Otro elemento interesante que yo creo que sí que es importante que evalúéis o que miréis es Databricks. Sobre todo para aquellos que vengáis de Spark. Databricks es un producto de la misma gente que ha hecho Spark, un producto open source, que está también en otras nubes como en Amazon. Y también en Amazon tenemos Databricks. Y básicamente lo que vamos a tener es un ecosistema de trabajo. Digamos que con Spark es una solución, es una solución open source, que por ejemplo, todo lo que os decía, vamos a poder coger IoT Hub, y bueno, ya os hablaba de, queremos análisis de eventos en tiempo real, queremos hacer procesos batch, queremos hacer machine learning. Todo eso nos lo da Spark. si Nuestra solución igual está basada en IoT Hub y en Spark. Y ya tenemos todo. Y luego bueno, y algún almacenamiento pues, para el tipo de SQL Server, para generar agregados o lo que sea. O podríamos estar trabajando con IoT Hub, con Steam Analytics, con Azure Data Lake Analytics y tener la misma solución. Y luego que os decía, va a depender mucho también del background que tengamos. ¿Vale? Y una plataforma que cada vez está más en boga es Spark con DataBricks, ¿vale? El DataBricks lo que nos va a permitir es un ecosistema de trabajo, crear el cluster cuando lo necesitamos, conectar a un gestor de fuentes, tener los notebooks de machine learning eh, y poder tenerlos bajo el control de, de versiones. En fin, es una plataforma bastante interesante. Tampoco nos estamos atando a Azure en ningún momento, es decir, porque es un, podría funcionar on-premise, podría funcionar en Amazon, podría funcionar donde os interese. Entonces, ese conocimiento no solo aplica a la plataforma de Microsoft, porque no es un producto de Microsoft. Entonces, yo recomiendo también que, que si estáis hablando de análisis avanzado de datos, evaluéis también Databricks y Spark. lo ¿Vale? otro, de, otro de los elementos importantes es, vale, pero es que esto es complejo, ¿no? dice pero es que aquí estamos hablando de muchos elementos. Estamos hablando de IoT Hub, estamos hablando de Data Lake o Storage, estamos hablando de datos de, de, de series temporales, de SQL Server, de Databricks, de Spark, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. bla. Y estamos hablando de claro, un entorno productivo, un entorno un entorno de producción, un entorno de desarrollo, de crear, de borrar. ¿vale? Entonces digamos que aquí también es, aunque estemos hablando de soluciones complejas, todos aquellos conocimientos que tengamos de DevOps los podemos aplicar a soluciones IoT. Todo, toda la infraestructura que necesitemos la vamos a poder crear de manera automática. Vamos a poder crear lo que usando el concepto de infraestructura como código. Vamos a poder crear plantillas, por ejemplo, plantillas RM, para crear y configurar todo nuestro entorno. Plantillas RM, vamos a poder utilizar Terraform, si preferimos, lo que queramos. Entonces, yo mi, mi consejo es, bien, para probar está bien, está bien para probar, crear un servicio a mano de IoT Hub, probarlo y evaluarlo, a ver si es lo que quiero. Utilizar IoT, IoT Suite, como os decía antes, para que ya tengáis una solución en tuel montada, para entenderla cómo funciona, cómo fluye la información pero siempre que hagáis una, una solución propietaria vuestra, que vais a hacer algo vuestro, automatizar, automatizar, automatizar. ¿Vale? Porque ¿qué puede ocurrir? que es lo típico si no? Vamos a tener tres entornos y tres entornos completamente diferentes. Cuando estamos gestionando una aplicación sencilla, una, una aplicación web con una base de datos, pues bueno, es más fácil. Voy ¿eh? a clic, yo recomendaría siempre auto automatizar, pero estáis controlando dos elementos. Cuando en la ecuación empiezan a entrar ocho y 10 elementos de manera diferente tengo que conectarlos, todo lo que inventáis en automatización y despliegue automatizado lo vais a rentabilizar mucho antes. ¿vale? Y vais a aseguraros de que todos vuestros entornos estén de la misma manera configurados. Por tanto, un poco la, la idea es: ¿vale? Entonces, ¿cuál utilizo? ¿No? Porque aquí será por servicios. Y digo, pues, bueno, Entonces, realmente el tema es otra vez, vuelvo a comentar un poco qué es lo que os decía. Os tenéis que volver un poco a preguntar, volver a, a las primeras slides y preguntarse, ¿vale? ¿Qué información voy a manejar? ¿Con qué dispositivos me voy a conectar? ¿Tengo conectividad con Internet? No. ¿Tengo que ir a una solución híbrida? ¿La conectividad es buena? ¿Vale? Entonces, es... ¿Qué conectividad tengo? ¿Qué protocolos? ¿Cómo me voy a conectar a esos dispositivos? ¿De cuánta información estamos hablando? ¿Sí? Porque, vale, es lo mismo... ¿Estamos hablando de poca información, de una información de un parquímetro que va a cambiar X días, x, x eh, momentos al día? ¿O estamos hablando de un Big Data, de, de manejar mucha información? Vale, son preguntas que os tenéis que hacer. ¿Cómo la vamos a explotar? ¿Qué tipo de roles tenemos en la empresa y cómo vamos a querer explotar esa información? Por ejemplo, cuando estás construyendo una solución a it que vas a vender, muchas veces... Y aquellas, pre, aquellas personas a las que les vas a vender tu producto, ¿les vas a tener que servir esa información? ¿Que ellos puedan acceder en cualquier momento a la información que tú le estás recopilando para ellos? ¿Necesitas ponerles un API para que accedan? ¿Cómo lo vas a securizar? Entonces, de todas esas preguntas va a depender la solución que apliquéis. ¿Cuánto me quiero gastar? Porque lo gigante también es un factor importante. Todos los servicios que os he contado, lo gigante tienen un pago por uso. Tienen cuentas En algunos, algunos servicios tienen cuentas gratuitas, otros no. Entonces también el saber cuánto me quiero gastar de inicio, cuánto es importante. Porque igual bueno, a igualdad de condiciones pues puedo optar por esta solución que me vale y no necesito el Ferrari. Igual me... Entonces digamos que tenemos que ir modelando nuestra información o nuestra solución y las tecnologías seleccionadas en función de esos factores. Si necesito una, una solución híbrida, si puede ser una solución conectada... Si necesito inteligencia del dispositivo, si no la necesito, la puedo desplegar lógicamente al futuro. Las soluciones las puedo ir evolucionando. No necesito ir de todo, no, esto no es o todo o nada. ¿Vale? Entonces ahí es lo que me va a permitir ir un poco modelando. ¿Cómo voy a securizar el acceso a la información? Porque yo tengo mucha información, ¿cómo la voy a securizar? Todo el mundo accede a todo, voy a tener seguridad por roles, ¿Solo hay ciertos usuarios que van a acceder solo a cierta información. Son cosas que me tengo que preguntar. Y porque muchas veces lo que va a determinar la solución es la foto final. Yo, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué, qué, de esta información que voy a recuperar, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo la voy a aplicar a mi negocio? ¿Qué beneficios quiero sacar? Luego hay mucho trabajo que es por detrás, que es la recogida, que es la parte que luego no se va a ver, de la parte de cañería. Pero el hacia dónde quiero ir es importante para determinar cuál es la mejor solución. ¿no? Y un poco lo que os decía ya para terminarla, la parte de, de cuánta información estamos hablando. Si hablamos de poca información, prácticamente cualquier solución va a valer en muchos casos. ¿vale? Sobre todo en temas de almacenamiento. arquitecturas de referencia? Pues bueno, pues muchas. ¿no? Por ejemplo, es una arquitectura de referencia, que estamos hablando de dispositivos. IoT Hub, generalmente, un poco lo que os decía, es, elemento, es uno de los elementos principales. Event Hub, si solo estamos hablando de meter datos en la nube, en muchos escenarios puede, puede cuadrar sobre todo cuando no necesito cosas avanzadas como seguridad a nivel de dispositivo, enrutamiento, ¿vale? Pues alguien podría llegar a servir. ¿Vale? Porque no estamos hablando lo mismo de un escenario donde tengo un servidor en una planta, estoy recuperando la información de todos los dispositivos, que sé que cada dispositivo se está conectando de manera directa a la nube. ¿Vale? Si me conecto, si los dispositivos se conectan de manera directa a la nube, estoy hablando de seguridad o comunicación a nivel de dispositivo. Si lo que estoy recopilando en una planta es toda la información en un servidor y mandándola, sí es IoT, pero ya no tengo una comunicación, una seguridad a nivel de dispositivo. ¿vale? O sea, son situaciones, elementos. Stream Analytics, análisis de evento en tiempo real. Soy capaz de conectarme a con un event hub y analizar la información en tiempo real, antes de que esta información se almacene en un almacenamiento de larga ¿Vale? Que es un poco lo que decía. Si yo almaceno en un SQL Server o en un Data Lake o donde sea y luego voy a poder acceder a la información para buscar las armas en tiempo real, ya he perdido el tiempo real. ¿Vale? Y lógicamente las diferentes herramientas que vayamos a necesitar para visualizar. Necesito un Power BI. Necesito un Grafana para ver series temporales. Necesito aplicaciones personalizadas. Necesito dar acceso a mis clientes para que accedan a la información. O sea, necesito una API Red, todo un servicio. Son las preguntas y os tenéis que hacer. Y dependiendo de todas estas preguntas, lo que va a depender es vuestras eh, la selección tecnológica. Entonces, por ejemplo, es una arquitectura basada en IoT Hub, que vamos a mandar la información a una base de series temporales, vamos a tener un API, vamos a poder conectarlo a, a Databricks. Por ejemplo, Time Series Insights es un producto de Azure para tra trabajar con series temporales. Vamos a guardar información de IoT, la vamos a poder explotar, nos va a dar un herramientas de visualización ad hoc, sin tener nada vamos a poder conectarnos, vamos a poder visualizar esa información, pero lo que también nos va a dar son APIs para que podamos integrarlos con otros servicios. No porque una de las cosas que Microsoft siempre hace bien es que todos sus servicios se conecten muy bien, se hablan entre ellos. Entonces ahí un poco tenemos la, fo la foto de nuestros dispositivos, van enviando la información, van empujando, vamos recibiendo la información, la vamos almacenando y la vamos luego una vez la tenemos almacenada, se la vamos a dar pues a Machine Learning, se la vamos a dar a aplicaciones personalizadas, se la vamos a dar a quien corresponda. Un poco va empujando la información del de dispositivo a la nube hasta conseguir visualizar esa información donde sea, donde la necesitemos. Vamos a poder, por ejemplo, tener una arquitectura completa. Esta es una arquitectura que puede funcionar perfectamente, pero también podríamos estar construyendo una solución, una arquitectura lambda basada en Cosmos DB, y Databricks, por ejemplo. Para que veáis un poco eso, es para ponernos de manifiesto el. ¿Podríamos hacer soluciones iguales? ¿O que tenemos los mismos, los, las mismas, digamos, eh, solucionamos los mismos problemas con tecnologías diferentes? Que esto es lo bonito y a veces también un poco glorioso. ¿Vale? Porque con, con Cosmos DB tenemos almacenamiento a gran escala, con Cosmos DB vamos a poder hacer análisis de en tiempo real, vamos a poder que, que saber qué información está llegando y qué información es la nueva, vamos a poder conectarla con Databricks, vamos a poder desde Spark vamos a poder hacer análisis en tiempo real, Machine Learning, procesos batch, ¿vale? Entonces, digo un poco eh, son tecnologías que debéis evaluar y en función de las preguntas que os hacía antes vais a decir, esto me interesa a mí, esto no me interesa a mí, ¿vale? Dentro siempre de que todos vamos a tener un poquito los mismos conceptos, ser capaz de recibir información, análisis en tiempo real, almacenarlo, Análisis avanzado de datos y visualización. ¿no? Que esa es la simplificación. Y es un poco la, la, la idea de, que quiero encontrar para la sesión. Una, una, por lo menos que veáis un poco la foto, la foto la, de qué elementos puedo tener, tengo que tener en cuenta a la hora de construir una solución de IoT, qué preguntas me debo realizar o que me tengo que hacer para partir de ahí... Buscar las mejores herramientas. Y cómo la nube ¿vale? nos puede ayudar muchísimo a que todas esas dificultades que tenemos o que esos todos esos retos que tenemos que solventar los tengamos cubiertos. ¿Vale? Nos lo simplifica muchísimo. La ¿vale? creación de ese tipo de, de arquitectura. ¿vale? Entonces, no sé si hay alguna... Si tengo tiempo para alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, yo he trabajado con Sí. Trabajado con Walter, es que la base de datos desde que la pequeña. Entonces, esa análisis, esa exportación de datos se podría integrar con este tipo de aplicaciones, entiendo yo. Sí, por ejemplo, soluciones basadas en, en series temporales como SIN, InfluxBay con Grafana, muchas veces aplican a primer nivel, puede funcionar como escala de primer nivel, un historian, eh, escala de primer nivel, escala de segundo nivel. Claro, Sí, a ver, generalmente ahí eh, es muy típico tirar de soluciones, por ejemplo, tipo MongoDB, no SQL en general. Y el problema realmente con pocos datos no lo tienes. El problema lo vas a tener es cuando quieras explotarlo y empiezas a manejar más sin más información, es cuando vienen los problemas de rendimiento. Claro, tienes los KPIs, que y que que necesitas tener Sí, a ver, por ejemplo, con... Ver, todo depende un poco de cómo sean esos KPIs. Por ejemplo, con Influxivo de Grafana, por poner un ejemplo, ahí puedes poner alarmas, puedes poner si pasa este resort hazme esto, hazme aquello, si sí puedes tomar diferentes acciones. Y luego lo que hay es... Claro, te... Sí, a ver, IoT Hub, hay, hay por ejemplo, que te permite comunicación bidireccional con dispositivo. Lo que podrías tener es un dispositivo que tú recuperas la información, hace cierto tratamiento... Y en función de ese tratamiento o de esa análisis en tiempo real, actúa sobre el dispositivo. La comunicación puede ser bidireccional. Con lo cual, ya te están hablando de la parte de los PLC. Bueno al, bueno, al final terminas hablando con un PLC. Sí, pero bueno, pero al final con el PLC tienes que hablar, si sí, en el caso de trabajar con PLC. ¿Vale? ¿Sí? Vale, pues nada, pues muchas gracias por, por estar aquí. Gracias.